Hola, ¿qué tal amigos del Baúl del Código? Les quiero mostrar cómo pueden ver qué canales están viendo o eh, ven sus videos en YouTube. Listo, estando aquí en nuestro canal, eh, nos vamos a ir a YouTube Studio. Nos vamos a la parte de analítica. Vamos a alcance. Como pueden ver, mi canal es algo pequeño, por lo que eh, yo escogeré la opción desde el principio. Lo puedo hacer por año o por los últimos 28 90 días, pero lo voy a hacer desde el principio porque mi canal es muy pequeño. Después de esto, nos vamos aquí a tipos y fuentes de tráfico en la opción ver más. Inicialmente se usted le va a aparecer aquí en la pestaña de video, le va a aparecer pues las reproducciones, pero nos vamos a la parte, al apartado de fuente de tráfico. En esta sección, como pueden ver, hay varias opciones de búsqueda que eh, nos dan información muy importante de nuestro canal acerca de qué tantas vistas vienen por búsquedas en, en el buscador de YouTube. ¿Qué tantas vistas vienen por eh, videos sugeridos de otros videos relacionados del tema? Pero lo que nos interesa en este momento es canales de usuario. En esta parte vamos a ver qué canales están viendo nuestro contenido. En este caso, por ser un canal muy pequeño, pues tendré muy poquitos canales que lo que ve mi video. Como pueden ver, eh, aparezco, mi canal aparece primero porque normalmente lo que yo hago es después de subir un video ver los videos para ver qué tal quedó el audio y eso, ¿listo? Aquí hay otros canales, otras que están viendo nuestros videos. Entonces, esta es una información muy importante que eh, ustedes le pueden echar un ojo para ver qué YouTube, qué YouTuber de pronto está viendo su canal, qué otros canales aliados eh, o del mismo tema que ustedes hacen los están viendo. Y, eh, pues, esa información es muy importante analizarla, como también esta es, qué cantidad de, de vistas adquieren por búsqueda de YouTube y qué cantidad vienen por videos sugeridos. Bueno, muchachos, no siendo mal, les agradezco. Eh, ya saben que si les gusta, pueden darle me gusta, pueden compartirlo, pueden suscribirse. Y nos estaremos viendo en la próxima oportunidad.